Señores qué tal, buenas noches, yo soy Alan Cabrera, tengo 21 años Hoy estoy con el querido tío Raicho de Video David Puno Vamos a estar teniendo una entrevista, vamos a repasar un poco lo que fue el año artístico Hablar un poco de lo que es Night Session y de lo que se espera para este 2023 Un gusto por mi parte estar acá y espero que nos acompañen en esta entrevista